Prislines de todo el mundo si queréis saber de españa de primera mano y sin ningún adoctrinamiento el canal de Prisline es vuestro canal hoy vamos a hablar de el defensor del pueblo diréis quién es ese defensor pues os leo directamente lo que pone en su página web el defensor del pueblo es el alto comisionado de las cortes generales encargado de defender los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas cuando digo ciudadanos son ciudadanos de cualquier parte del mundo vale ahora profundizamos en ello os voy a decir cómo funciona y cómo podéis poner vuestras quejas porque si creéis que alguien que alguna administración pública ha vulnerado alguno de vuestros derechos simplemente hay que formular hay que rellenar un formulario que tiene la página web y os va a ayudar vale Y yo creo que es una institución que pocos conocéis la he mencionado en algún vídeo y luego me habéis preguntado mucho pues hoy os lo voy a explicar bien bueno antes que nada quiero saludar a todos los que estéis en españa en argentina en bolivia en brasil en chile en colombia en costa rica en cuba en ecuador en el salvador en guatemala en honduras en méxico en nicaragua en panamá en paraguay en perú en puerto rico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 en países bajos en dinamarca y el último en incorporarse en portugal si alguno de vosotros está en algún país que no he mencionado, que me lo diga por favor que lo añado a la lista soy luis emitimos todos los días en directo eh, os doy mucho las gracias a todos los que estáis ahí tanto ahora en el vivo como los que veis luego aquí os damos nuestra opinión tanto la de los invitados como la mía propia para que penséis reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones eh, os recordamos que lo hacemos sin ánimo de lucro y que tenemos un canal en telegram con unos 4.000 presilines que está a las 24 horas del día os estáis ayudando a través del canal el enlace lo tenéis debajo del vídeo y también de forma gratuita podéis entrar sin ningún patio ni nada vale directamente es un encuentro, un encuentro mundial de personas que quieren progresar y os recomiendo también el subcanal que tenemos de empleo con ofertas de empleo que todos los días os las vamos poniendo ¿Vale? Actualizadas al 100%. Bueno, os agradeceré que todos los que veis luego el vídeo pongáis vuestras opiniones y vuestras preguntas en los comentarios. Las, los leo todos, ¿vale? Y, y suelo responderlos también. Alguno que no responde es porque está respondido en vídeos anteriores. Mirad los vídeos. Prilín es muy importante. Y que corráis la voz a gente a la que creéis que también podemos ayudar. Bueno, os voy a leer un poquito lo del Defensor del Pueblo. Luego. Mmm, Doy paso al letrado a don Oscar Padrón que está en la sala y luego ya empezamos la tertulia que podéis preguntar lo que queráis, bien del defensor del pueblo o de otros temas que tengáis. Tanto los que estáis en el vivo en YouTube como los que estáis en la salita de Zoom. El que quiera participar en la sala de Zoom estáis todos invitados, ¿vale? La reunión la hacemos todos los días. Simplemente tenéis que suscribiros al canal de YouTube y debajo del vídeo tenéis el enlace a Zoom, ¿vale? Lo que pasa que a Zoom tenéis que entrar cuando está el vivo, cuando va a empezar, que son a las 20:45 hora de Madrid. Os digo, la página web del Defensor del Pueblo la tenéis, os la leo. Le voy a poner el enlace debajo del vídeo, pero es defensor del Pueblo .es. Lo repito, defensor del Pueblo .es. Lo estoy apuntando para que luego no se me olvide poneroslo debajo del vídeo. ¿eh? Defensor del Pueblo .es. Según entráis, ahí veis la página tranquilamente. Y según entráis arriba a la derecha, pone tu queja pincháis donde pone tu queja y ahí ya podéis poner la queja es más tenéis unos ejemplos que os pone el propio defensor del pueblo de distintos tipos de queja. ejemplos para que lo cojáis el ejemplo lo adaptéis con vuestros datos porque así ponéis todo lo que él necesita y simplemente le deis a enviar el formulario os, os sigo leyendo la descripción del defensor del pueblo lo leo directamente de su página de ¿eh? presiones mira el defensor del pueblo es elegido por el congreso de los diputados y el senado en españa por una mayoría de tres quintos su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad con autonomía y según su criterio goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo. Os quiero decir que no depende ni siquiera del gobierno, depende directamente del Congreso de los Diputados y el Senado. Y una vez mm, mm, eh, nombrado durante cinco años nadie le puede tocar. Y está aquí para ayudaros, Prislinesi. A todo aquel que alguna administración española o algún funcionario de la administración española, si consideráis que ha vulnerado algún derecho vuestro, poner la queja. A mí se me ocurre los que tenéis problemas con las citas. Sabéis que las citas hasta los seis meses tenéis que estar trabajando por el convenio de Ginebra, ¿vale? Sigo leyendo y ya termino. Para daros una visión general, luego os metéis en la página defensordelpueblo.es. Dice: cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración Pública Española o sus agentes, presuntamente irregular también puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos Más o menos esto es lo que os digo prilines porque podría seguir leyendo pero tampoco es cuestión para eso ya vosotros os metéis defensordelpueblo.es y lo veis pero vamos encaja perfectamente y es un cauce que tiene aquí el estado español para ayudar a cualquier ciudadano insisto sea nacional o no sea nacional da lo mismo a cualquier ciudadano. Bueno, pues yo sin más dilación voy a dar paso a Don Oscar Padrón. Tengo aquí unas mm, dudas que tenía eh, Sandrelli, Ricardo, Juan y Darío. Si estáis por la sala de Zoom, pues levantar la mano que las resolvemos, ¿vale? En Gabriel Londoño dijo en un comentario, son muy valiosos los comentarios que dejáis en YouTube. Gabriel Londoño dijo, me preguntó, os lo respondo públicamente, si para pedir asilo si era necesario representante legal, no es necesario no es necesario es opcional pero una persona puede pedir asilo o refugio individualmente no necesita la intervención de, de ningún letrado si lo quiere llevar lo puede llevar pero no es necesario ni imprescindible como para la mayoría de los trámites ¿eh? los trámites los podéis hacer con abogado o sin abogado eso ya depende de cada uno de vosotros de vuestra decisión o hombre que con la información que os damos en los vídeos muchos se pueden hacer yo creo que sin abogado no es imprescindible el abogado ¿eh? para, ni para el asilo ni para muchos más trámites Luego alguien me ha dicho que os diga, y sí, estoy de acuerdo, a ver, el asilo pedirlo solo los que de verdad estáis en esa situación. Claro, no vale inventarse, voy a pedir asilo como que voy a pedir una visa de estudiante, ¿no? El asilo pedirlo si en vuestro país eh, eh, os persiguen, tenéis los motivos, no es una cosa para pedir, porque además estáis quitando el sitio a personas que a lo mejor sí que eh, lo necesitan y está en riesgo su vida, ¿eh? Yo siempre lo he dicho en los vídeos, pero alguien me ha dicho en los comentarios, Luis, recuérdalo, pues yo lo recuerdo, ¿vale? El asilo es para el que de verdad... ¿Eh? Entra en el prototipo, ¿vale? Que su estado no le protege y viene aquí a pedir refugio. Y por último, eh, recordad lo que nos dijo ayer Luis Núñez Tocayo: que los que no sabéis si tenéis la cita, si no la tenéis, ¿qué ha pasado con el bicho? Lo que dijo Luis, lo estoy repitiendo, lo dijo él. Luis Núñez, muy buena idea: ir a la sede electrónica y comprobar si vuestra cita sigue vigente. Desde luego, las que han estado durante el bicho, esas han volado. Pero las que vienen después del bicho, a partir del 8 de julio, entrará a ser electrónica, como nos dijo Luis, comprobar si vuestra cita existe o no existe. Y en función de eso, pues ir a esa cita o pedir una nueva. Bueno, yo sin más dilación, prelines, doy paso a Don Oscar Padrón, que para eso es letrado, por si quiere añadir algo, complementar algo, de lo que él quiera. Y luego ya empiezo por orden de los que habéis levantado la mano, pues os empieza a dar paso. Don Oscar, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes, Periline. Este, Bueno, en sí el Estado, un país, el Estado, debe ser eh, su actuación basado en el principio de legalidad. Un Estado no puede hacer nada, nada, nada si no está escrito previamente en una ley. Entonces, este defensor del pueblo básicamente va a tutelar, va, va, va a proteger esos derechos de los ciudadanos. Una recomendación es... El, el defensor del pueblo, que, que emana inclusive del mismo poder del pueblo, dado que lo, lo elige ya el, el, el Congreso, es que si hay muchas demandas y son bajo un mismo, bajo un, bajo un mismo tenor o bajo un mismo causal, llama la atención y este, impulsa la acción de este defensor. Eh, eso en términos generales. El tema del, del, de la, del, del refugio y, y del asilo es un tema bien delicado porque se tiene que subsumir la circunstancia de que la persona, su vida, su seguridad está en peligro hay un programa que desarrollaremos más adelante porque lo están preguntando mucho, es en el caso de que si salgo del sitio donde está ese peligro voy a un segundo país y de ese segundo país me traslado a un tercero ok, entonces ese es un tema que hay que desarrollar para ver si aplica o no aplica esa situación de, de refugio asilo porque supuestamente salió de la zona de peligro ok pero eso hay que desarrollarlo y hay que justificarlo bien perfecto pues don oscar si quiere añadir algo más y si no voy dando paso y luego ya según va Vale, pues voy dando paso. Os recuerdo levantar la mano virtual. El primero, yo voy por el orden que me sale aquí. No sé, espero que no se cambie como ayer. Ahora me sale Mauricio, luego Sandrelli, luego Keila, luego Lili, luego Ricardo y sigo bajando. Vale, Mauricio, puedes activarte el audio y ya puedes participar. Venga, no, eh, muchas gracias, señor Luis. No, tranquilo, seguir, señor Riz. ya me explicaron la, la, vale, la duda que tenía. Vale, pues te bajo la mano si luego quieres la vuelves a levantar, Sandrelli. Pues te toca os pido, eso sí, a todos, por favor, um, ir directos al grano, porque llevamos 11 minutos, tenemos máximo 59, ¿vale? Para que entréis todos. Venga, Sandrelli, yo bueno, para pues el que me no me te recuerde, respondo... sí, la duda que tuviste ayer, replanteala rápido, aunque nosotros eh, la sabemos, pero, la pero la habrá gente que, que vea ve el vídeo que no lo sabe. Venga. La duda que tuve ayer, me quiero casar con un argelino, le voy a enviar la carta de invitación, no sé si es La idea es que él se quede y que eh, nos casemos en el periodo que le den eh, eh, la visa. Quisiera saber si la visa, los papeles que él debe traer para el matrimonio se deben legalizar en el Ministerio del Interior o en el Ministerio del Exterior o en la Haya, porque no lo sé cómo funciona. Y quisiera eh, pues saber si eso me trae, la carta de invitación trae problemas legales en el momento que él se quede fuera de ese periodo o si tenemos en el tiempo que él se quede, casarnos y ahí mismo ir y pedir su tarjeta, yo tengo tarjeta, tengo NIE eh, estoy ya se voy para siete años aquí en España ya la renové entonces pues esa es la situación y en cuanto a lo del defensor del pueblo eh, me ocurrió una experiencia maravillosa ayer porque después de que estuvimos hablando de eso me metí a la página Anda. y a través de una, una preliminar avanzada una preliminar avanzada cuenta cuenta a través del móvil eh, Coloqué la queja eh, Simplemente subí los documentos que eh, los tenía yo en foto por word en el móvil y de ahí los bajé a on drive, que está en el móvil y de ahí lo subí a, a donde dice sube los documentos lo subí a que subí está bien preparado, Sandrelli, antes de que sigas, a que está bien preparado para juntar documentos, poner la queja y hasta quejas que modelo que me para el que no sepa cinco, mucho redactar, que coge el modelo y lo, luego lo va cambiando, sigue, sigue. Me demoré cinco minutos, eh, en un formulario muy sencillo y te dan eh, una descarga, dice descarga el documento de que se han recibido los eh, la queja. Entonces no tuve que ir a correos, no tuve que ir a ningún lado y me demoré cinco minutos. Fíjate, pues genial. Es pues mira, paso a responderte, si te parece bien, yo te propongo una cosa, sobre todo por lo de la carta, ahora damos también paso a don Oscar, Padrón, que pasó el letrado, pero te doy una idea. Yo más a tu novio argelino, más que de hacerle una carta de invitación, a ver, yo no creo que vaya a pasar nada, pero si quieres sobre seguro, tirar sobre seguro que venga con una reserva de un hostal no te digo ni siquiera de un hotel de un hostal que los hay súper baratos los hay, los hay hasta por siete euros al día sí. vamos si va pone que va a venirse 10 días por ejemplo de turista 70 euros que luego esa reserva hasta la podría cancelar si quiere yo sí. mi propuesta es que no venga con la carta de invitación que venga con una reserva de hotel o de hostal sí. y os lo digo a todos para qué vais a complicar posibles a ver, yo no he visto que anden multando a los que hacen las cartas de invitación. Yo no lo he visto, pero es cierto que lo pone en algunos sitios. Entonces, en algunos sitios oficiales, quiero decir, ¿eh? Porque, claro, si nos vamos a los bulos de Facebook, ahí ya nos perdemos. Pero bueno, yo creo que eso tiene una solución muy sencilla para ti, Sandrelli y para todos. Que el invitado venga a un hostal, que los hay muy baratos, por booking.com y por muchas aplicaciones los podéis encontrar, incluso con derecho a cancelación luego si queréis. Y ya está. Eso ya ha solucionado. Lo de la carta de invitación. Yo lo que haría, ¿eh? Insisto, aquí cada uno damos nuestra opinión. Tema... Eh, eh, le te voy a pasar con Don Oscar, porque con las otras me he perdido un poco. Las otras preguntas, Don Oscar, le paso, le paso el marrón complicado de Sandrelli, porque además ha cambiado alguna pregunta. Que tengo las de ayer, la de la, la, la invitación me había estudiado. Le paso, Don Oscar. Sandrelli, en el chat te pasé los requisitos, pero básicamente no. es certificar que la persona no está casada en su lugar de origen, ¿ok? O si se divorció, su su su acta de, de divorcio, ¿ok? En el caso de Argelia, no estoy seguro si pertenece o no pertenece a La Haya. Si pertenece a La Haya, todos esos documentos tienen que eh, entregarlos apostillados. Si no pertenece a La Haya, él tiene que ir al consulado de España, allá en, en, en Argelia, y legalizar los documentos, ¿ok? Eso por allí. Te puedes casar, ah, bueno, el Estado español, si tú estás tan enamorada son muy abiertos, ¿ok? Te puedes casar estando la persona regular o irregular. Igualito te van a casar, lo que tienes que llenar los requisitos. Ahora, el término de que él esté rápido, tú te cases y haga la regularización, pues ya está como apretado los tiempos, ¿ok? Porque si él está entrando como turista, le van a dar tres meses. Y a menos que lo esté bajando del avión, tengas el cura ahí debajo en el aeropuerto <risa> y que tengas todo listo y te casi. Es la forma que veo. Es la manera más, no creo más, más que óptima. Pie. Estoy mirando que Argelia, yo no la encuentro en, en el listado de países de la Haya, no encuentro a Argelia. ¿eh? Podría Entonces equivocarme, pero estoy legalizar. viendo ahora, según ha hablado en Oscar, como lo ha dicho, no le veo que esté en la Haya. Entonces en ese caso porque sería invitarlo... De, de en Argelia. ¿Okay? Otra forma que te puedes casar, ¿ok? Es por poder. Y es que tú mandes un poder allá a Argelia y bueno, que te cases con poder allá y bueno, ya tú... Él ya, ya viene, ya, ya viene casado, ¿no? Ya viene casado. Ya, ya viene, viene casado. Lo pensamos. Lo pensamos, pero es muy complicado allá en Argelia. En Argelia todo es complicado. Eh, nos demoramos un año haciendo eso porque allá hay que hacer eh, mucho papeleo, tenemos que convivir, tenemos que tener... Muchos requisitos pensamos que él mandará los papeles para acá para casarnos aquí por poder entre extranjeros eh, ¿se, puede hacer? Sé que se puede hacer Se puede modelo. hacer pero eso eso yo creo es negocio para los abogados exacto <risa> es, Y es muy complicado y vale un pastón entonces es más fácil que él venga y estando aquí ya esperando a que él pase eh, digo yo ya su estadía aquí legal podernos casar como como el irregular y yo tengo mi tarjeta ni casarnos en una notaría, eh, pero para que antes. traiga su documentación legal, ¿no? Claro, pues, repítele la documentación, Don Oscar, para que le quede claro a todos los que ¿sí? Fíjate, tiene que traer su certificado de, de nacimiento, si no pertenece a la Haya, lo tiene que legalizar ya, eso se acerca, como te dije, al Consulado de España ya, su certificado de soltería. Ok, si está divorciado, tiene que mostrar el, el certificado de, de, de, que, de divorcio. Este certificado, ajá, okay. ah, que tiene capacidad para el certificado por parte de su consulado de que puede que está habilitado para contraer matrimonio. Eh, publica unos edictos que son los edictos que ese es un procedimiento que mire que yo me voy a casar por si acaso aparece por ahí una otra <ríe> una novia no por ahí escondido algo <ríe> okay o una unión de hecho. el pasaporte o ni y el nada, y el empadronamiento del contrayente si, si el si es el extra si es extranjero y ya Perfecto. yo se lo va a mandar por el chat vale Perfecto. Pues venga, paso al siguiente, Sandrell, y luego si quieres volver a intervenir, tú levanta la mano, ¿vale? Si sí, sí, sí da tiempo, venga. Pues el siguiente es Keila. Keila, ¿puedes activarte el, el audio y ya participar? Y luego va Lili y luego va Ricardo M. Venga, Keila. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dinos dónde estás, eh, por fin, dónde estás. Estoy en Alicante. ¿Y de dónde eres, Keila? Yo soy venezolana y estoy desde junio del año pasado aquí en españa Vale. Pues... Eh, yo en mi caso yo fui a solicitar asilo desde junio del año pasado hmm. ellos primero me entregaron una una cita que tenía una duración de nueve meses ¿Sí? y viendo sus videos ayer me enteré que en la segunda cita me dieron fue la manifestación claro típico caso y la manifestación eh, la próxima cita me toca para el 9 de diciembre 9 de diciembre del 2020 joven de mia. diciembre del 2020 es sí. típico caso mmm, para ir al defensor del pueblo porque tú desde los seis meses que estás en españa si pides asilo tienes derecho a trabajar independientemente de las citas y lo que está diciendo don oscar padrón cuanto más pongáis la queja más importancia le va a dar a la queja y la queja, habéis oído a Sandrelli que se ponen en cinco minutos. Sigue, sigue, perdóname, es, pero. Yo, es... real... sí. yo vi su video en donde explicaba cómo hacer la queja el día lunes y el mismo día lunes yo la recibí. Yo la realicé por vía web. Ah, muy bien, muy bien, entonces, muy bien. En... Entonces yo quisiera saber, porque ayer cuando vi el video de ayer, eh, usted le ofreció a uno de los muchachos o le recomiendo que fuera a realizar el trámite en Madrid. Correcto. Entonces, no sé si en mi caso me conviene esperar la respuesta del defensor del pueblo o cuando pase el estado de alarma, viajar a Madrid e iniciar el trámite allá. Vale, pues yo te doy mi opinión. Yo y vendría a Madrid, porque en Madrid ese, ese plazo que te están dando ahí de no sé cuántos meses, en Madrid son 10 días, 7, 10 días, 15 días máximo. Porque Madrid lo arreglaron, Prilines. Cuando yo empecé estos vídeos, en Madrid pasaba lo mismo y Hicimos lo mismo os dije al defensor del pueblo al defensor del pueblo el que no que se vaya los vídeos de hace año y medio oye misteriosamente no sé si fue por el defensor del pueblo o por qué se arregló y ahora en madrid ya llevan un año que en 10 días 15 días máximo os están dando la cita ya para la tarjeta blanca buena que ya sabéis que ahora os va a durar nueve meses y os va a permitir trabajar a los seis meses yo haría lo que has hecho Pondría la queja, que ya la has puesto, pero para no tener que estar esperando que lo arreglen o no lo arreglen, cuando hayan citas me haría una cita en Madrid. Si no te es muy costoso venir a Madrid, darte dos paseos y ahí en Madrid en 10 días te dan tu cita. 10, 15 días, no más. Porque lo, todos los primeros que están en Telegram es lo, lo, lo que nos están comentando. Keila. Ok, la primera cita en Madrid se tiene que pedir de forma presencial. Claro. Es otra de mis consultas, ¿sí? Bueno, y creo que sí, sí, sí. ¿Alguien en la sala lo sabe? Sí. Siempre van. ¿Alguien en la sala lo sabe? Si no lo han cambiado ahora con lo del bicho. Y si también sí. lo puedo realizar empadronada desde aquí de Alicante, porque eh. ya yo tengo 11 meses empadronada aquí. Eh, eso da lo mismo. El asilo lo podéis pedir, no tiene que ver con el empadronamiento, ¿eh? Ok. Pero de, Milton o Camilo, ¿alguien quería decir algo? Sí. Eh, sí, yo Camilo, sí eh, Las citas se piden presencialmente ahí en la en la estación de policía de Aluche Correcto Y hay que venir Muchas pronto, gracias. hay que venir pronto, ¿verdad Camilo? Para que lo sepa ella ¿Tanto sí, antes? sí, que la verdad jugar. todos estamos a la espera de cuando Madrid pasa a la fase 2 okay. para Dicen que probablemente se abren pues, las, las comisarías y pues mirar a ver, gestionar allí Lo que tenemos pendiente Vale, Muchas pues, gracias, Friline. Nada, estás en Telegram, ¿verdad? que ya? No, ¿No, estás aún, en? no me con, aún no me. Eh, hoy, si no, no veo que veo. Claro, conéctate, que a ver, que es gratis. Tienes el enlace debajo del vídeo. Y cuando te lo digo a ti, cuando te lo digo a ti, se lo estoy diciendo a cualquiera que vea el vídeo. Porque ahí, en cuanto estén activas las, vi, las citas, por ejemplo, a este caso, os lo vamos a decir. Luis, okay. y que mucho. Luis. Tienes que madrugar. Claro. Eh, Dime. Eh, sí, qué pena. Qué pena interrumpirle. Eh, resulta que ayer me encontré un compañero eh, aquí en la comunidad donde Ocho, yo, yo soy en Castellón, entonces él también le pasó el mismo caso que comenta pues, la chica. Keila, ¿no? Fue, ¿qué, qué, es, sí, es, exacto. Dinos ¿qué, tu, es tu nombre, es, nombre, que no sé si lo digo bien. Keila, Keila. No Keila, Keila no, vale, me que me no sabía, me me lo lo sabía lo... si lo estaba diciendo bien. Keila. Di, Di, no, Camilo. Di. Entonces resulta que hablamos casualmente de ese tema y él, él me contó que recibió una llamada de un abogado de la Cruz Roja y le había indicado que cuando fuera a hacer ese procedimiento a Madrid llevara esos documentos para así constar que ya había un proceso anteriormente y que probablemente como había pasado tanto tiempo le daban de una vez el permiso de trabajo perfecto pues muy buena aportación Camilo que Keila lo has escuchado todo verdad sí sí lo llevaré todo cuando ya se reactive Perfecto. Porque yo tengo las dos planillas. Perfecto. Pues venga, a ver si hay suerte y os pido a todos que luego nos mantengáis informados, bien por Telegram o bien por aquí por Zoom, ¿vale? Que estamos todos los días, ¿vale? Don Luis, vale. no Muchas es excluyente, gracias. no es excluyente que la que haga la denuncia en, en, la, en la defensoría del pueblo es más no, soporta. Ya la hice, ya la ah, hice, okay. ya junté las dos, las dos planillas. Claro. Porque yo el, el primer video que vi fue la del la del domingo que explicaban la del Defensor del Pueblo y decían que por tanto tiempo ya tenía que poner porque en realidad no sabía y es tanto que yo pensaba que con esta planilla que yo tenía era la hoja blanca con la que yo podía trabajar. No, y tiene no. que ser con la del NIE, con la que con la planilla blanca que trae NIE, con esa sí que a los seis meses podéis trabajar, sí o sí, ya no hay que cambiarla por la roja. Pero la que tú tienes es la, la anterior, la que en Madrid te dan, en Madrid no te dan, en Madrid te dan un papelito para que vengas a los 10 días y ya te dan la buena. Ahí en Alicante, pues fíjate lo que están tardando. Bueno, pues ya está arreglado. Y lo que dice Don Oscar, que os quede claro, lo del defensor del pueblo no es excluyente, no os quita lo otro. poner la queja, pero luego, además, vosotros ser activos, no esperéis a vale. Eso ya lo, así lo vamos solucionando. Mira, lo de Madrid está arreglado, seguramente, porque muchos prelines antiguos pusieron su queja y gracias a esas quejas se arregló en madrid y ahora vosotros os podéis beneficiar pues ahora a lo mejor gracias a la queja de keila y otros en alicante pues se arreglará también ¿Vale? O sea, que es importante que lo hagáis, a no ser ya para vosotros, sino para los que vengan en el futuro. ¿Vale? Pero insisto, el asilo es el que lo necesite, ¿eh? No me lo pides por deporte. No, no, no, claro. Que luego me regañan por aquí, ¿eh? Y yo siempre lo he defendido, que es el que lo necesite. Bueno, voy a Lili, venga Lili, luego a Ricardo, luego Leonardo, luego Dauer y luego Federico. Venga Lili, puedes activarte el vídeo. Muchas gracias, ¿eh, Keila? Muchas gracias. Lili, donde estés, puedes hablar. Estás ahí, Lili, pero a ver, ¿te activo el audio? Sí, ¿Me escuchan? Sí, ya te escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Me oyen? Sí, te Buenas noches. Bueno, yo me llamo Liliana Carrique, soy de Argentina y de Marruecos. Liliana, tienes el ancho de banda un poco bajito. Hoy no soy yo, Prilines, hoy es Liliana, ¿eh? Bueno, Liliana, pasa al siguiente, se te ha saturado. Escucha, pasa al siguiente. Y luego tú. ¿A los documentos? A ver. Sí, dime. No, es que te habíamos escuchas? perdido. Sí. Venga, ha habla, ah. habla. Es que lo, no lo hemos escuchado, repítelo. Vaya, con Liliana y Bueno, por... vamos a. Eh, Ricardo M, ¿vas a, vas a participar, Ricardo. Hola, sí, aquí estoy. Vale, escucha, eh, mientras Liliana se la arregla, pa pasas tú. Venga, Ricardo. Vale, hola, buenas noches. Eh, bueno, les termino de contar la historia. Entonces, mi padre es noruego. Sigue, sigue. Lili, espérate, Lili, que he pasado a Ricardo, y luego ya vienes tú. Lili, si tienes alguna cosa ahí en tu wifi, quítalo y deja el zoom, ¿vale? Que es que se te entrecorta la voz. ¿Vale? Ahora luego, cuando acabe Ricardo, te vuelvo a dar paso. Venga, Ricardo, repite bueno. ¿sí? Entonces, mi padre es noruego, él está casado con una una señora que nació en Noruega. Eh, mi padre es pensionado, la esposa de él tiene contrato de trabajo y yo quisiera, yo aplico para los todavía pasa el tiempo de a mí se me cumplió el tiempo de turista dentro de la dentro del estado de, de alarma. Entonces, pues aplican en los 90 días y yo quisiera saber si con mi padre puedo hacer algún papel o documento para poder estar legalmente en España. Sí, yo te lo estoy mirando. Tu padre es noruego, ¿no? el, el bueno, se casó con una ciudadana noruega y tiene ahora nacionalidad noruega también. Oye, lo mismo que mi hermano, Ricardo, o sea, que mi hermana. Mi hermana se casó con un noruego y vive en Noruega, en Oslo, desde hace 15 años. Eh, él vive allá hace 20, 25, 25 años, vive allá. Uh. Uy, que te hemos perdido, Ricardo, no sé qué ha pasado ahí. Sí, sí, sí, no, se me cayó el celular. Vale, no pasa nada. Me estaban viendo a mí los primeros, ya te vuelven a ver a ti. Mira, yo ahora te paso a con Don Oscar Padrón, que es quien lo sabe, un buen letrado que está aquí colaborando todos los días. Yo, el que le quiera contactar con él, que busque Oscar Padrón o, okay, o en Telegram. Pero escucha, te digo lo que yo te he mirado. Yo creo que a ti lo que te vendría muy bien es la tarjeta comunitaria, que, que con Noruega, con un familiar en Noruega, y más si es tu padre. Puede ser perfectamente y te va a permitir residir y trabajar en España y te la dan por cinco años, ¿vale? Perfecto. Tu padre, tu padre vive en Noruega, por lo que yo te he visto, en ese caso, mmm, porque hay distintas posibilidades. Pero si tu padre vive en Noruega, lo que le van a pedir es que tenga, mmm, o sea, que tengas lo del seguro médico, que no vayas a ser una carga para el Estado español, por así decirlo. ok Pero vamos, okay, perfecto. Palabra clave sí. tarjeta comunitaria te voy a pasar con don o, oscar o, que... otra otra pregunta disculpa Sí. Dime. Eh, yo soy eh, graduado en ingeniería industrial Sí. y yo también de, quizás pensé bueno si no se puede hacer eso eh, una vez escuché que tú decías de una visa para pedir trabajo sí. que la dan durante 12 meses Sí. mira te digo hay otra posibilidad que sería la que llaman por personal altamente cualificado si eres ingeniero industrial y encuentras una empresa que te quiera contratar, hay una posibilidad que está en la ley de emprendedores para el que la quiera investigar, que okay. la empresa lo dice que quiero contratar a Ricardo y el Estado español en 20 días tiene que dar la respuesta. 20 días, ojo. Así si esté como inmigrante o toca donde eh, eh, Espérate vista? que acabo. Lo malo. Lo malo, que te lo dejo para el final, pero vamos, tampoco es un drama, es que tienes que estar en el periodo, es tienes que estar regular. Por ejemplo, tendrías que estar como turista. Ok, ok. okay. Bueno, pero siempre, yo qué sé, podrías salir y volver a entrar, yo qué sé, te vas a ver a tu padre y vuelves o y la, vale, yo lo vale, sé, vale, los vuelos vale, de Norwegian, esto como se diga, Norwegian, o, son muy baratos. Norwegian, sí. Ese, no. sí si sí, lo sí. pides con tiempo, mi hermana se planta aquí en España por 50-60 euros. 50 ¿eh? pavos, sí. Exacto, exacto. O sea, te vas a ver a tu padre, vuelves o algo. Yo te he pasado unos capas. Buena noticia, Ricardo. Muy buena okay. idea también la que has tenido, ¿vale? Las dos maneras. Pero yo casi votaría por la, por la de tarjeta comunitaria, que es una gran ventaja. Porque así no estás atado oh. a ninguna empresa. Puedes luego cambiar de trabajo los que quieras. Don Oscar, le cedo la palabra para que le responda usted a, sí, a Don poquito, Ricardo. Esto es un poquito solamente de educación migratoria. Fíjate, los términos de nacionalidad y ciudadanía lo utilizan de forma análoga o, o, que, o que significan lo mismo y no significa lo mismo. Cuando se está hablando de nacionalidad, viene, está referido al nacimiento, a que nació o que te hacen el reconocimiento como, como, como nacional de un país porque naciste en ese, en ese país. Y ciudadanía es una condición que adquiere. En el caso tuyo que estuve revisando ahí, Ricardo, tiene que ver que la señora no es tu mamá. Va a casar con tu papá y el caso de tu papá tampoco es, es, es nacido en Noruega. Ok, ahí lo que te aplicaría, como dice don Luis, es el tema de la tarjeta comunitaria. Con el tema de ingeniero, yo también soy ingeniero industrial, somos colegas. Esa es una profesión que allá es protegida. Okay. Entonces ahí te, te pide que tienes que hacer un plus más, que es, un, que es como un máster, de manera que te, te haga la especialización. Y en el caso de que vayas a un nivel superior, tienes que apurarte, lo que te recomiendo es lo que siempre estaba diciendo Don Luis: que no te quedes irregular y puedas aplicar a un curso. Un curso ahí, de repente, de, de seguridad industrial, algo afín allí, que te mantenga vivo la, la, la, la, la regularización, mientras que tú puedas. Este, hay muchas cosas. Lo, a lo que pasa es un inciso, Ricardo: ¿cuándo, sí. ¿cuándo te caducaba o cuándo te ha caducado? Para ver si se puede arreglar. ¿Qué yo, llegué, yo llegué el 16 de diciembre. Enero, febrero, marzo. Ah, pues está pillado el si bicho. Quieres, estás de, si quieres, suerte, eres, estás de si quieres, suerte. Estás de suerte, suerte. Ricardo. Salvó, hombre. Salvó, venga, ¿no? me alegro. Pues el bicho, la única buena noticia que trae es para casos de estos. Claro. Don no, Oscar puede. Claro, el 16 de diciembre, enero, febrero, sí, marzo. Está el salvado porque son de los Por dos días. Está salvado por dos por días. Por dos días, días sí. Cat... Pero ya sabes que te lo han prorrogado todo. Ahora te, te la han prorrogado, eran 90 días más, ¿no? Desde que se acabe el estado de alarma, ¿no, don Oscar? 90 días. 90 sí. días que se... Sí, es correcto. Eh, por cierto, por cierto, Ricardo y todos los que veis el vídeo, eh, no está todavía fijo que el 7 de junio se acabe el estado de alarma. O, o esperemos que sí, pero igual todavía es más, ¿eh? Pero vamos, pa... quedan días, quedan, quedan días. días. Pero a partir del 7 de junio serían 90 días, bueno, lo puedes planear perfectamente puedes buscarlo de Avisa Emprendedores y búscatelo la tarjeta comunitaria. No, incluso con la Visa de Emprendedores, te digo más, que siendo ingeniero industrial, si encuentras una empresa que esté dispuesta a contratarte, te recomiendo LinkedIn, por ejemplo, linkedin.es. Ahí no te tiene que hacer un curso. Perfecto. Investiga visa de Emprendedores, Ricardo, ¿vale? Como estamos todos los días, seguimos para adelante, ¿vale? Venga, Ricardo, muchas gracias, amigos. Muchas muchas muchas gracias a ustedes y qué gran labor, de verdad nada para eso para eso estamos todos aquí os pido que colaboréis todos siempre así venga muchas gracias Ricardo pues seguimos para adelante venga sí. gracias Leonardo te toca amigo Leonardo puedes activar el audio ah, ya claro, don Luis ¿me escuchan todo? Sí. a ver si te podemos pillar bien estás Sí. déjame adivinar República Dominicana Sí, sí, en República Dominicana. Ayer me supo mal, pero es que se te cortaba. Hoy parece que va mejor la conexión. No, lo que pasa es que estaba bajo cobertura, estaba eh, debajo de mi casa. Estoy en vivo a ver si me dejan. Un saludo para todos. Venga. Eh, don Luis. Dinos. Mi mi problema es: duré nueve años en España, eh, procreé dos niñas con una española en Cádiz. En Cádiz Luego tuve un pequeño percance con ella, hice una denuncia por maltrato. Yo estaba legal con mi residencia. ¿Y eso hace cuánto tiempo? Pero, ¿Hace cuánto, Leonardo? En el 2005, 2005. Ah, Bueno, bueno, ha bueno, pasado mucho ya. Y luego me fui a Canarias, Tenerife, a trabajar en la construcción. Eh, después, allí, me de la residencia, o volví a Cádiz a ver la línea que viene así. Tal, me quedé a la residencia por los años. Se me vencía la residencia como en el 2006. Después de ese problema, vuelvo a Canarias. En el 2006, yo me separé de ellos por ese problema. Y me costó un poco conseguir trabajo en Tenerife. Trabajé con una subcontrata de dragado. Eh, Venga, pues vino chaval... la pregunta que se te oye muy bajito, por, por si hay un fallo de conexión. Leonardo. Bueno, bueno ahora bueno, qué, edad eh... tiene, qué edad tiene tu hija, más o menos, aproximadamente ahora más o menos. Tondo una tiene, una tiene 15 y otra tiene va a cumplir 17. Vale. El el ahora en junio, junio. Vale. Dinos la pregunta, a venga, a ver si te podemos ayudar, amigo. Venga. A mí, a, a mí me me expulsaron en el 2009. Te expulsaron en el, en el 2009, 2009, ¿no? Vale. En el 2009 me expulsaron injustamente desde Tenerife de hacia República Dominicana. Sí. me dejaron 27 me dejaron 27 días pero escúchame una cosa eh, expulsarte qué quiere decir que te mandaron una carta que te fueras o te cogieron y te montaron en el avión me cogieron y me montaron en el avión vale sí me, en me encerraron en la cárcel de olla fría en Tenerife vale 27 días y luego me mandaron un avión como que fue un perro sin matar carta ni nada vale pero me han pasado 10 me... años ya han pasado más de 10 años de eso no sí. Ya yo, ya, yo tengo, ya yo tengo a Don Luis aquí, 11 años que cumplí. Y ahora quieres volver, quieres volver. Quiero volver porque. Pero para portarte bien, me... ¿no? Claro, claro, Don Luis, claro. ¿Eh? Vale, vale. Esto, esto fue un castigo. Prilines, portamos, aquí tenéis un ejemplo. En España no deportamos salvo el que se porta mal, como Leonardo, pero si luego se, se pone ya bien, sí, ya puede volver. No, luego eh, yo tenía mi libro Familia. Sí. Luego la mamá me lo manda a pedir de, de vale. carne, lo escúchame, Leonardo, escucha que se te doy un mubajín? Vamos a intentar sintetizar. Entonces, la pregunta, déjame adivinar, es ¿eh? si puedes volver, sería esa la pregunta o cuál. Sí, si sí puedo volver a España, porque vale. Allí una... vale. Escúchame, escúchame, voy a pasarle a don Oscar Padrón que te responda. Yo creo que sí, porque en 10 años eso está más que caducado, salvo que ahora don Oscar nos diga lo contrario, ¿vale? Y si hay que estudiártelo en profundidad. Pues mañana te damos la respuesta como hemos hecho con Sandrelli y con Ricardo, ¿vale? Pero espera, te pasa Don Oscar Padrón, os pido a todos brevedad, ¿eh? que llevamos 40 minutos ya. Venga, Don Oscar. Sí, sí, ya el tiempo de la expulsión y la penalización ya caducó, ya puedes volver a España. Pero el que tú puedas hacer de repente un arraigo familiar con tus hijas, tú tienes que demostrar que tú estás pendiente de ellas para poder eh, hacer uso de ese arraigo familiar. Vale. Entonces sería yo que eh, si no ha estado pendiente, podrías volver, pero mm, no sería a arraigo. Tendrías que buscar otra vía, Leonardo. ¿Vale? ¿Te, ¿Te quiere? Vale, no sé si estás por ahí, Leonardo, pero bueno, escucha, paso a Danver. Bueno, como estáis en la sala, volvéis a levantar la mano si eso. Venga, Dauer, te toca, luego va Federico y luego va Adolfo Paredes y luego Juan. Venga, Dauer, actívate el audio, amigo, participa. Pregunta o aporta. Hola, Leonardo, hola. ahora seguimos si quieres. Bien. Hola, dauer presentaros. Hola, mi nombre es Dauer y es de ella Lisani, que en, en, en Telegram está como Lisi en el grupo. Eh, mi pregunta es con respecto a ella. Bueno, yo estoy legal acá, pero ella está con solicitud de asilo, tiene la carta blanca, con DNI, con todo, lleva más de seis meses. Con NIE. Ajá, con NIE. Lleva más de seis meses y hizo la solicitud de número de afiliación la llamaron de la del de la seguridad de social la, la llaman y le dicen que no le pueden dar el número de afiliación porque la carta blanca está vencida vale Entonces, vamos a ir por partes una pregunta eh, eh, ella de dónde es cubana soy cubana. cubana y cuánto llevas aquí más o menos bueno me, mañana va a ser un año que estoy aquí un y año la, y pediste la carta blanca la carta blanca la ya tienes tiene por ahí la... la carta blanca sin necesidad de enseñarla y mírale la sí, fecha, no. mírale a ver cuándo caduca esa carta blanca. caducado. El día 19, ¿no? El día abril, 19 te... ¿de qué mes? De abril. Pues entonces puede trabajar ya directamente. Vale, pero ¿no necesito un número de afiliación? ¡Buena vale, noticia! ¡Buena noticia! Oye, vamos a. Oye, cada vez que pasen buenas noticias tenéis que poner like, tenéis que suscribiros con campanita, con móvil activado y ver algún anuncio que os ponga a YouTube para que yo no pierda dinero con este invento. Que yo el tiempo lo dedico, pero ya el dinero, plinlines. Si os sale algún anuncio de YouTube, buena noticias para esta chica que puede trabajar ya, porque por eso te preguntaba la fecha. Confirmanos la fecha, cuándo caduca. Confirmanosla, la. La tenéis ahí. Eh, la fecha de. Vigente. Ha caducado el 18 de abril. Vale, pues, pues tranquilísimos que al haber caducado el 18 de abril hay una orden que la tenéis en Telegram, la tenemos puesto un montón de veces, que las han prorrogado nueve meses más. Ojo, nueve meses más. ¿Vale? Y, y podéis trabajar ya, puede trabajar, vamos, ella, desde el día que ha caducado, directamente. Y respecto al número, sí directamente, hombre, hará falta que encuentre un trabajillo, ya está, pero sí. la pueden pagar y la pueden contratar con la Seguridad Social y todo. Ahora me preguntaréis por la Seguridad Social, que me lo has dicho, ¿verdad? Os digo, os digo, muchos prilines a ver, el número de la Seguridad Social se lo puede sacar uno mismo, como muchos Prelines han conseguido hacer, yendo el vídeo lo han hecho, y hay otros que les está diciendo, según el funcionario que toca, no, no, eso lo tiene que pedir, ajúntenme el contrato o que lo pida la empresa. Eso me ha dicho el funcionario. Eh, eso te han dicho a ti. Sí, eh, que... A ver, no os preocupéis por eso. A ver, teóricamente sí que lo puedes sacar. Uno mismo se puede sacar su número, pero es cierto que a lo mejor, yo no sé si es por el vídeo porque a los primeros se lo han dado. Y ya ha debido haber tal avalancha, tal avalancha, que han dicho, espera, espérate, espérate, dame un precontrato que me lo pida la empresa. Pero no, no os agobéis por eso. Eh, cualquier empresa que os quiera contratar, como ya podéis trabajar, ella misma, en el momento de contrataros, la dan el número de la seguridad social. Os lo hacen en el momento, es un simple trámite. No os agobéis tanto por el número eh, buscar el trabajo. Y eso sí, al empleador también hemos detectado que hay algún empleador que es que parece que no está muy puesto. Sí, sí. ¿A que sí, hoy lo decía alguien ahí en Telegram que oye, que es que a mí encima le había consultado al asesor legal y el asesor legal de esa empresa, no vamos a decir nombre, le había dicho que no, pues pues es que sí, ese ese asesor legal no está puesto al día, o sea, es que algunos empleadores no saben, no saben de estas sí. leyes, entonces uno les muestra la, la carta blanca y no confía mucho tampoco. No confía mucho, o sea, creen que se la ha imprimido uno por ahí. Eh, hay que mostrar la, la carta blanca y mostrarle también el, el documento este que lo dice, que a los seis meses podéis trabajar. Todo. Sí, ¿Y ¿Dónde podría yo... Venga, que, sí, ahora te va a decir ¿quién, quién lo ha dicho, el que hable, yo, mira, el que ha dicho. Ahora sí, en el video ayer, van a de decir YouTube, Dime. en el video ayer de YouTube, una persona... Dijo un. contó una historia que sacó el número de la Seguridad Social con el pasaporte. Solo con el pasaporte se lo dieron. Cierto, o sea, con Asturias. Vale, pero o sea, yo eso, eso depende de la comunidad. Exacto, ver, depende de comunidad. y yo, eh, os diría una que cosa. Porque dice puede pinturar, voy a pedir el escucha, escuchad, no, no me reveléis, rebeléis, no más rebeléis todos, fin No, no, no habléis sí, todos a la vez, no habléis todos a la vez, no, no, no, no, no. Silencio. Están ellos dos ahora, está David y su y su chica. ¿Alguna intervención rápida, sí, pero todos a la vez, no, fin Escucha, que no os agobies, lo digo para todos, no os agobies por lo del número de la seguridad social. Depende un poco de la comunidad y sobre todo del funcionario que toque. Legalmente, os digo, legalmente tenéis derecho a vuestro número de la seguridad social. Aunque no tengáis precontrato, ni contrato, ni nada. Con la tarjeta caducada podéis trabajar a los seis meses. Sí o sí, Bien. y tenéis derecho al número. Pero si sí, tiene mucho agobio, escucha, no. si tiene mucho agobio, no os agobies por eso. Tranquilidad. Si tenéis mala suerte, que no pasa nada se lo explicáis al empleador ya sería mucha mala suerte que también deis con un empleador cerrado de estos claro. eh, ya, ya sería demasiada vale pero yo creo que por una el empleador en un momento os saca el, el número de según nos hace el contrato sale el número de la seguridad social sí o sí o sea es que sí o sí vale no os agobies por eso tenéis alguna dudilla más no, no, era solo eso. Solo eso. Vale, gracias, muchas gracias. gracias vale estáis invitados todos los días, ya sabéis, como todos, vale. Venga, muchas gracias. Venga Federico, te toca amigo Federico, luego Adolfo y luego Juan. Venga Federico, corre. Hola, hola, hola. ¿Sí, me escuchan bien? Sí, te escuchamos Federico. Eh, bueno, eh, les comento un poco mi situación. Soy de Argentina, estoy en España con una visa de estudiante y ha caducado el 27 de marzo, cuando ya estábamos en el en el estado de alarma. Correcto. Eh, durante este tiempo he estado investigando y quería aplicar a un arraigo familiar eh, por, por mi padre, que él obtuvo la, que obtuvo la la nacionalidad con la ley de la memoria. Entonces, eh, me han dicho que tengo que conseguir un certificado de nacimiento. Pero, de pero mi espera, padre. Ah, Federico, antes de que sigas aquí, pero vamos, no, no pasa nada, pero ahora no nos, lo dice. Si tu padre adquirió la nacionalidad, ahí no vale el arraigo. Tendría que ser que fuera español de origen. ¿Ese ha sido en Oscar o no? Sí, es correcto. Es Tiene correcto. que ser español de origen el papá. Claro, si lo adquirió, no vale el arraigo. Ahí claro, dice... pero, pero lo No, pero me... buscamos otra solución. Vamos, que no te. No, pongo. no, no. Dime. Es que lo, lo que me han informado eh, en algunas charlas que he ido es que, y me lo ha confirmado extranjería es que al haber adquirido esa visa por la ley de la memoria hay un apartado que dice que él es considerado como español de origen por bueno, eso. vale pues escúchame buena no lo sé no lo, lo desconozco pero si tú lo dices don oscar le investigamos esto para mañana a federico sí, ¿cómo ha investigado con esa le ley Miramos la ley de memoria de histórica iris? que es cierto la ley de memoria histórica cambió muchas cosas oye igual cambió esto también te parece mañana seguimos federico Okay, lo apunto okay. aquí te y te lo investigamos, ¿vale? Sí, muy bien, bueno, buena opinión. Eso, Dime. eso y, y, y, y por otro lado, claro, en mi en mi situación que se me ha caducado la visa. No, no te ahora, ha caducado, no te ha caducado. Dicho ah, que está el bicho prórugas. te ha salvado. El, Federico, Federico, el bicho te ha salvado. ¿Qué día te pues, caducó? El 27 de, de marzo con estado de alarma. Por lo tanto, es que, oye, una pregunta, la visa de estudiante, díselo a todos los pre ¿cómo te la sacaste? Pero díselo en 30 segundos, mientras te miro eh, una cosa. Desde Argentina busqué un, un instituto donde que, que me acepten para venir a estudiar, me mandaron una carta de, de, de aceptación y el comprobante del pago. Y bueno, y el curso duraba un año y con eso presente todos los papeles. ¿Y te, pasa, y, te, y te ha pasado el año, ¿verdad, Federico? Ahora en, sí, en ya, en... Pasó, ya pasó el año, ya no tengo ni seguro médico ni. No, no, pero escúchame, eh, se te ha prorrogado, te lo estoy leyendo ahora mismo. Sí. Dice las autorizaciones temporales de residencia, trabajo, estancia por estudios, lo dice exactamente. Dice cuya vigencia expire durante la, el estado de alarma, que es tu caso, sí. y, su, y sucesivas prórrogas. Eh, eh, quedarán automáticamente prorrogadas sin necesidad de emisión de ninguna resolución individual la prórroga automática se extiende hasta que transcurran seis meses desde la finalización del estado de alarma o sea a partir, en principio seis meses más tienes a partir del 7 de junio si no lo vuelven a prolongar que todavía sería mejor para ti pero vamos ya seis meses tienes fíjate amigo ¿Vale? Claro. Sí. Federico, escucha, para que dé más tiempo a todos, me ha, me ha apuntado perfecto. esto de la memoria histórica, sí. seguimos mañana, ¿te parece? Vale, perfecto. ¿Vale? Yo me lo he apuntado aquí, tú conéctate mañana y seguimos, ¿vale? Pero eso, estate es tranquilo, escucha, tienes seis meses más. Desde, ojo, seis meses desde que se acabe el estado de alarma. ¿En, en dónde estás? ¿De España? ¿En qué parte? En Valencia. Vale, pues seis meses, en principio desde el 8 de julio. No, desde el 8 de junio seis meses más, ¿vale? Federico, de todas maneras, fíjate, si es que no va a dar vamos tiempo, a revisar, te beneficia. Ahí juega el principio pro persona. Se te aplicará la, la legislación que esté favorece. Lo más favorable para él, sí. Venga, okay. pues sigo. Federico, mañana seguimos, ¿vale? voy vale. rápido por, por las Perfecto. personas para que venga. Hasta mañana. Hasta bien. mañana. Gracias. Venga, eh, escucha, le toca Adolfo Paredes y luego Juan, y luego Andrea. Venga, Adolfo Paredes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas sí, noches. Te escuchamos muy bien, Adolfo. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues lo más rápido posible. Quedan 10 minutos para todos. Venga. Ok, perfecto. Si bueno, no, mañana primera. seguimos, pero venga, para adelante. La primera pregunta. Bueno, eh, yo, yo pedí protección internacional eh, um, y te, ya tengo la carta blanca. Eh, um, ya tengo el NIE y todo. Eh, bueno, ahora mismo con esto del bicho, pues mmm, no sabía cómo era el tema ese de, de pedir la cita para para la tarjeta roja. Pues he escuchado pues que la tarjeta roja queda eliminada ahora. Queda mismo. eliminada tu tarjeta blanca. Se, es, es roja. Los, en, en el momento que ha caducado. Ha caducado ya. ¿Caducado? No, mi tarjeta blanca, la tarjeta blanca mmm, la tengo caduca en, en agosto. Pues a partir de ese día de agosto. Tú puedes trabajar. Ya no hay tarjeta roja. Ya no hay que cambiarla por la roja. Automáticamente. Tengo aquí la ley delante, la del 20 de mayo, por cierto, para Federico y para ti. Es, el sale en el BOE del 20 de mayo. Si alguno lo quiere mirar, lo tenéis en Telegram, ¿vale? Pero que lo que os estoy diciendo lo podéis comprobar. BOE del 20 de mayo de este año. Entonces, listo. Entonces, eh, eh, bueno, debido Yo quería preguntarles eh, si las personas que pedimos asilo. Eh, podemos salir de, del territorio español a, a nuestro país de origen eh, por algún por algún problema mayor vamos a ver te respondo yo y te pasa Don oscar poder salir podéis salir aquí como decía el letrado don alberto aquí no secuestramos a nadie que por cierto a ver ya le diría algún día que venga por aquí que está muy liado ahora pero bueno poder poder podéis iros lo peor que puede pasar es que la solicitud de asilo o la archiven, por así decir, porque dicen, oye, no, si a usted en su país le perseguían, ¿cómo es que vuelve usted a su país? Aunque tu pregunta es muy buena, tú estás diciendo por causa de fuerza mayor. Por eso ahora te voy a pasar con Don Oscar Padrón, a ver si hay okay. alguna excepción. Pero vamos, que es quede claro. El principio general, bien, bien. si uno pide asilo es porque de verdad lo necesita. No tendría mucho sentido volver. Si me quieren matar en no sé dónde, no voy a volver allí. Ahora, si es por oh. fuerza mayor pasado Don Oscar Padrón que te responda, vale. Te, te comento vale. la fuerza mayor como tú quieras, como tú quieras. Eh, perfecto, la fuerza mayor es que, eh, bueno, yo soy en mi país y yo tengo una empresa de tecnología y me vine debido a persecución y extorsión y todo eso. Eh, soy pensionado del ejército nacional y ahora mismo tengo una notificación que posiblemente, o sí o sí, tengo que eh, presentarme en, en, en julio o agosto. En, en el Ministerio de Defensa de mi país. Entonces, pues me veo como entre la espacio y la pared. Claro, no si, no, si no lo cumples, igual te lo quitan, ¿no? La, la asignación. Y, y, ¿no? Claro, mi, mi pensión. Entonces, bueno, yo tengo unas demandas hechas en la, en la Fiscalía eh, en mi país, pues por, por, por, por los eh, incidentes. Que, que comenté anteriormente amenazas y extorsión y, y, y todo eso ¿Tu entonces país, no sé. tu país se puede saber Adolfo como tú quieras Colombia Colombia vale te paso a Don Oscar vale que sabe más de esto vale Don Oscar ¿qué le buenas tardes Adolfo Fíjate, la, eh, la razón de asilo refugio te lo dan este por, por protección tuya si vuelves a Colombia te lo van a quitar porque entras en de que de que lo que te está originando el asilo tú mismo no lo estás reconociendo, en principio. Y el tema esa de la citación, tú podrías resolver eso con un poder, ¿ok? Da, mando un poder allá a Colombia de representación, de, de asistencia, bien amplio, y que vaya esa persona en representación pública. ¿Sería complicado hacer el poder, Adolfo? Para Adolfo, eh, don Oscar. Bueno, lo... Lo que sí. pasa no, no, es complicado eso va ahí un momentico el consulado ahí de colombia hay, hay muchos que eh, consulados que te dicen lleva el, el, el poder en forma digital ellos mismos lo imprimen, se dirige al cónsul y el cónsul no, lo firma y manda el poder inicio. qué quiere decir adolfo Ok, bueno, sí, esa esa parte de la, la he contemplado. Sí, pero puedes, puedes hacer una cosa, inténtalo, Hay tiempo, ¿no? Porque para cuando sería, hay tiempo. Queda tiempo, ¿no? Todavía el podemos. Tema, el, el tema era que mi presencia era era bastante necesaria debido a que últimamente se han visto muchísimos fraudes dentro de las fuerzas militares, personas que se han, se han claro. pensionado de han pensionado, ciegos que los han visto manejando taxis, entonces ya. quieren quieren empezar a hacer una evaluación vale. a todos los mencionados a partir de los últimos cinco años. Entonces... Sí, vale, yo te entiendo, o sea, yo te entiendo perfectamente. Yo creo, a ver, eso es, va a ser una decisión mmm, que vas a tener que tomar tú, porque un poco la información... Pero no puedo volver a mi país. Claro, o sea, no, sí, tú tienes que no valorar un poco, país. claro, si volver a tu país te arriesga a perder aquí la, el estatus de protección. O el no volver, eh, te quedas a lo mejor sin la pensión. Tendrías que valorar también, pues, esa pensión, si te compensa o no te compensa, el monto. Y también otra cosa que podrías intentar, lo que está diciendo don Oscar, lo del consulado, a ver si un poco funciona o no funciona, con lo que nos cuentas que ha pasado, que hay gente Fíjate. que pero que Dios, la decisión tema última, de la decisión última la veo en adolfo pero estás haciendo muy bien en informarte en buscar di don oscar venga que si no pero Fíjate, no os... adolfo en tema de pensiones normalmente son fe de vida eso se lo te lo da el mismo consulado porque tú te estás presentando al gobierno al gobierno colombiano y ellos mismos dan las certificaciones si es que te están pidiendo una evaluación médica tú puedes hacer una evaluación médica y en españa la puedes apostillar en españa gobierno español para que te valga en Colombia y, y, y la manda si sí, yo también Perfecto. estoy de acuerdo con eso yo lo intentaría no no tiene nada que perder y luego en la siguiente eh, y si ves que no eh, ya tendré, tendrías que decidir Adolfo si te vas para allá no podrías eh, claro o pierde la pensión pero yo antes lo intentaría lo que está diciendo don Oscar que es muy factible vale Escucha, os voy a tener que finalizar el vídeo. Me da mucha pena, me da mucha pena, pero luego se me quita la pena porque mañana volvemos a estar. Tanto con los invitados que habéis participado, como voy a mencionar, como con Juan, con Andrea Márquez, con Julio Enrique y con Andrés López. Y la otra chica que la perdí, la que no la habíamos bien. No la tengo aquí. Bueno, que no pasa nada, ¿no? Prilina, que mañana seguimos, vamos. Que. Que poner el like, que eso, que no os lo digo mucho, no os doy mucha caña con el like. Poner like, decíselo a las personas que podamos ayudar, ¿vale? Correr la voz, porfa, por, pero no por mí, ni por, por esas personas, ¿vale? Que nos estamos ayudando mucho entre todos. Meteros en Telegram, el que no esté, que la, esto que la, que es todo gratis y es, vamos, va, va de maravilla, y que somos 4000, hay muchísima información ahí. Yo creo que hay que mucha gente, bueno bueno que no me enrollo que pongáis like que nos vemos mañana y que os suscribáis los que lo veis luego suscribiros con campanita y poner en los comentarios vuestra opinión de todo lo que hemos hablado y vuestras preguntas vale y veros los tío, tío, tío. vídeos venga que os dejo a todos Prilines, os tengo que dejar ya mismo vale por, por pero mañana seguimos los que os habéis quedado fuera no os preocupéis mañana y pasado seguimos todos los días vale yo yo es eso venga que muchas gracias Prilines, nos vemos mañana